se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza,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 Como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, anuláis el mandamiento de Dios. Por mantener vuestra tradición Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte pero vosotros decís si uno le dice al padre o a la madre los bienes con que podría ayudarte son corbán es decir ofrenda sagrada ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús. En su espíritu de amor, satisfa.